Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Bonito pues Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Puntos suspensivos Que no se puede apagar Laik, XD. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Like, XD. Tú eres mi hermano del alma realmente un amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Ay pero qué lindo. Ve. Ok no.